Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso sobre los códigos QR en la enseñanza. En la actualidad, los códigos de respuesta rápida o códigos QR suponen una innovación metodológica en la enseñanza y superan las expectativas creadas cuando se diseñaron. Al utilizarlos desde un punto de vista educativo, se mejoran diferentes competencias generales. Entre ellas la competencia lingüística, el conocimiento y la interacción con el mundo físico, el tratamiento de la información y competencia digital, la social y ciudadana, la competencia cultural y artística, la competencia para aprender a aprender y la autonomía e iniciativa personal. Sobre el contenido del curso, decirte que hemos estructurado el material en base a cuatro grandes bloques o temas. Pero no te preocupes porque empezaremos por lo más básico, es decir, qué son los códigos de respuesta rápida, de dónde provienen, cómo se diseñan y producen, qué programas hacen falta instalar en tu teléfono móvil o en tu tableta para leerlos y decodificarlos, etc. Veremos también algunos ejemplos de uso general de este tipo de códigos y otros mucho más específicos aplicados a la enseñanza tanto universitaria como no universitaria. También propondremos una serie de buenas prácticas para su uso en la educación. En relación a la metodología que vamos a seguir, comentarte que el curso se compone de una serie de vídeos, es muy ameno y también dispone de ejercicios de autoevaluación con los que podrás practicar a tu ritmo así como de una serie de actividades colaborativas con otros participantes y de manera individual llega el momento final, el momento de la evaluación, pero no te vayas a preocupar la evaluación del curso la vas a realizar de varias maneras, en primer lugar vas a disponer de unos cuestionarios de autoevaluación que podrás repetir varias veces hasta que tengas la certeza de que estás preparado para realizar otra serie de actividades de carácter individual o grupal de manera colaborativa. Bien, esto es todo. Ya os he dicho que el curso es muy interesante y que no vais a tener ninguna, ninguna duda, ningún problema en superarlo. Aún así, dispondremos de una serie de elementos de comunicación, sincrónicos o asincrónicos, como puedan ser una serie de foros o el correo electrónico. Pues nada, muchas gracias y nos vemos en el curso. Hasta luego.